Mi nombre es Nani y bienvenidos a mi canal Aquí estaremos hablando acerca de mí y la vida en Rusia Qué bonito paisaje Hace un frío descomunal. Ahora mismo estamos a menos un grado Pero se siente como menos 5. Está cayendo nieve y hace un frío Tengo las manos Todas pálidas Bueno, todas rojas así como congeladas pues nada amigos, regreso un momentico a la casa a buscar un dinero que me hacía falta y voy camino a la tienda a comprar dos o tres productos que me hacen falta porque estaré viviendo sola por unos meses. Como no está permitido grabar en la tienda, estaré tomando algunas pequeñas tomas para que puedan ver. En total todos fueron 300 rublos, que son como 5 dólares americanos. Ya después de la tienda salí a caminar un poco por el barrio. Está todo llenito de nieve y todavía no lo han limpiado. Esta fue la pequeña compra que hice. Compré dos tomates, dos kiwis y dos manzanas y huevos. Claro que no podía faltar. Honestamente, yo no soy buena cocinando, pero lo voy a mostrar cómo me preparo la carne de hoy. me ven picando pedacito a pedacito. No están bien cortados, pero tú sabes. Seguramente habrá con chef que irá a quemar y a picar carne. Lo sé, yo sé que pico mal la carne, pero es mi modo. Mi mamá también me lo dijo, así que sin problema. Yo sé que pico mal la carne. Ya después de haber picado dos trocitos, puse a calentar la olla, el sartén, como le digan en su país. Ella era carne, empecé a que sola se quiera, se quemara. Hiciera que le diera la... después ya la cebolla También le eché su poquito de sal, ¿sabes? para que coja su saborcitos Ya después de haber visto que todo estuviera quemadito y blandito Eché el polvito mágico El picante El picante rojo También le echamos un poquito de puré Esperar ahí un poquito que se cocine En lo que se va cocinando me pongo a picar el tomate cada cual pica el tomate como también, así que lo pico normal, pues nada, esta es mi pequeña receta, Por pues según ya se esas cocinas cocinar rápido, queda lo más rico, intenta. <música>